Yo soy Leo Morales, soy un médico general con la Universidad de Washington y también un decano asistente con la oficina de uh, Healthcare Equity. Bueno, creo que es muy normal tener uh, preocupaciones sobre estas nuevas vacunas uh, contra el COVID. Pero sabemos ya que hemos estado usando estas vacunas por unos meses. Que, que son muy efectivos y también son, um, son, son sin, sin problemas. Uh, gente que Millones de gente han tomado ya estas vacunas y ha habido muy pocos uh, problemas con um, efectos secundarios uh, serios. Uh, las vacunas son gratis. Así que no hay que preocuparse de, de, un, de cualquier costo uh, asociado con tomar la vacuna. Es posible que le van a preguntar si tiene una tarjeta de seguro médico, um, pero si no lo tiene o no tiene seguro uh, médico, está bien. Y no les van a cobrar, no les deben comprar nada. Uh, no hay un copay o un uh, deductible o cualquier otra, otro um, costo asociado con tomando la vacuna. Um, es completamente gratis. Hay dos razones para tomar la vacuna. Una es para proteger uh, un sí mismo contra el la, contra la virus de COVID. Así que yo pienso si uno ha tenido una reacción uh, severa uh, como anafilaxis, uh, entonces no deben tomar antes de, de primero hablar con su médico. Uh, la gran ventaja de ser vacunados es que vamos a poder pasar tiempo con la familia uh, dando abrazos y, y besitos uh, a nuestros uh, papás y mamás hermanos, hermanas, tíos, tías, todos con quien no, no, no, eh, este, esta enfermedad uh, nos, no nos ha dejado uh, estar muy cerca. Así que yo, yo quiero ofrecer una, una historia pequeña. Yo tengo una, una mamá, mi mamá tiene 83 años y uh, hace pocos días ya se ha hecho vacunar y yo también y ahora podemos compartir en... Compartir en, en comidas y, y estar juntos sin preocupaciones y es muy lindo. Así que ojalá que todos podamos hacer lo mismo después de estar vacunados.